Hola amigas y amigos del rincongrafico.com y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Para el día de hoy les explicaré cómo crear desde ceros un sitio web hecho con WordPress, como la página que ustedes ven en pantalla. Al final de este video tutorial ustedes serán capaces de realizar una página 100% funcional como la que ven en pantalla sin necesidad de tener conocimientos previos de programación y de código simplemente soltando y arrastrando elementos de manera fácil y didáctica empecemos el primer paso para obtener wordpress será instalarlo para ello lo haré desde nuestro panel de control buscamos este apartado de softaculios apps installer y desde acá encontramos varias aplicaciones web entre ellas joomla prestashop y en este caso vamos a darle clic sobre el icono de wordpress simplemente le vamos a decir instalar ahora vamos a elegir la versión más reciente vamos a dejar el protocolo de seguridad HTTPS y lo voy a instalar en este subdominio que he creado para para hacer este video tutorial de Wordpress en este caso voy a dejar este campo vacío ya que lo vamos a instalar sobre la carpeta raíz del sitio en este caso como le he dicho anteriormente el subdominio si queremos instalar nuestro Wordpress dentro de una carpeta, al lado del dominio simplemente la escribimos y él nos instalará el Wordpress ahí. Pero en este caso como es sobre la carpeta raíz del dominio o si fuera un dominio se deja vacía. En este caso por razones de SEO voy a colocar de una vez el, el nombre del sitio. está y en la cuenta de administrador en la cuenta de admin vamos a dejar por defecto el nombre de administrador admin la contraseña la que queramos podemos desde acá elegir una segura yo ya tenía una no importa y en este caso vamos a colocar un correo ojalá el correo sea un correo real esto con el fin de recibir notificaciones de actualización de wordpress o ya sea para recibir los correos electrónicos que se envían a través del formulario de contacto de la página web en idioma vamos a escoger español spanish vamos acá en estos plugins vamos a seleccionar esta casilla para que nos instale este plugin que nos permite limitar los logins a nuestro wordpress es decir evita que nos hackeen que nos hackeen en nuestro wordpress vamos a activar de el editor clásico para que nos lo instale y le vamos a decir instalar Luego de que nos ha instalado, nos muestra acá la dirección URL donde se ha instalado. Ahí está. Y nos muestra la URL de la administración. automáticamente nos nos loguea. recuerden que para ingresar al administrador de WordPress simplemente ustedes deben ingresar el dominio y la terminación la terminación es .wp-admin para poder ingresar me voy a salir para que veamos cómo nos lo muestra ahí está y acá accedemos de nuevo y acá está nuestro sitio web instalado en Wordpress ahora voy a instalar un tema un tema que yo utilizo muchísimo que es de muy fácil personalización en Wordpress para buscarlo le voy a decir apariencia temas y desde temas le voy a decir añadir nuevo el tema que vamos a utilizar en este segundo paso es un tema, como les digo, que es muy fácil de personalizar y se llama Vantage. Voy a decir instalar. Y luego activar. Ahora vamos a borrar los otros temas que trae WordPress por defecto. Para ello le decimos detalles del tema. Le decimos borrar, aceptar. ¿Esto para qué? Para que no nos ocupen espacio en nuestro disco duro del servidor y aceptar. Y ahí está. Actualizo el sitio y ya nos muestra el tema. El segundo paso que haremos será instalar algunos plugins. Los plugins que son los plugins son programas creados por terceros o por el mismo equipo de Wordpress los cuales cumplen funciones como por ejemplo enviar formularios de contacto a un correo electrónico o por ejemplo crear sliders animados para un home. Hay muchos tipos de plugins dependiendo de la necesidad que tengamos. Nos venimos acá al apartado plugins o plugins. Y para añadir plugins le decimos añadir nuevo. Y desde esta casilla buscamos los plugins. Acá voy a instalar el primer plugin que se llama Contact7. Este plugin lo que hace específicamente es... Crear un formulario de contacto bastante personalizable, el cual me lo envía a un correo electrónico sin necesidad de tener tantos conocimientos de programación. Le voy a decir instalar ahora y luego lo activamos. Siempre se instala el plugin y se activa. luego de esto voy a decirle de nuevo añadir nuevo y voy a instalar otro plugin que se llama Meta Slider Meta Slider es muy importante porque va a ser el plugin que nos va a crear o dejar crear el slider personalizado para el home de este tema le digo Meta Slider, instalar ahora y activar. Y Meta Slider, después de haberlo instalado, nos aparece aquí en la parte de abajo de la barra de herramientas de WordPress. Ahí está y luego de esto wordpress automáticamente nos sugiere que instalemos estos plugins los cuales están relacionados con el tema que estamos utilizando estos plugins son muy importante de, de, de, es muy importante de instalarlos ya que nos van a servir para poder utilizar Todas las funcionalidades de nuestro tema por lo menos las funcionalidades que son gratis entonces le voy a decir empezar a instalar los plugins activo acá le digo acciones por lote instalar y aplicar Ahí ya, han, ahí ya han quedado instalados esos plugins verificamos desde plugins y lo que vamos a hacer es a activarlos Ahí ya han quedado instalados y activados los plugins que necesitamos por ahora para personalizar nuestro tema. El tercer paso será crear un slider o una presentación de diapositivas que reemplace la que trae el tema que hemos instalado. Para ello desde el administrador nos vamos a MetaSlider. Le digo añadir nueva presentación de diapositivas. Desde acá le digo nueva presentación y le voy a cambiar el, el nombre. Y le voy a colocar home para saber que va a ser el slider que va a ir en la página principal. Y luego de eso le voy a decir guardar. luego de haberla guardado le voy a decir añadir diapositiva se nos abre el explorador de archivos multimedia de wordpress le digo seleccionar archivos y desde acá voy a subir estas tres imágenes que ya ten, tengo preparadas con anterioridad las cuales tienen una medida de 1280 por 267 píxeles seleccionamos las tres Esperamos que carguen y simplemente le digo añadir a la presentación de diapositivas. Luego de eso, en ancho y en alto voy a colocar las medidas de la imagen, de las imágenes. Y desde acá podemos elegir cualquier estilo de cualquier estilo de, de slider, en este caso le voy a decir Nivo le voy a decir guardar y ahí está tras haber creado nuestro primer slider ahora vamos a hacer el cuarto paso que es configurar nuestro tema para ello nos vamos a apariencia y desde apariencia le vamos a decir personalizar En personalizarnos vamos a ir a ajustes de tema y acá en ajustes de tema nos vamos al apartado logo y desde acá vamos a subir el logo que tenemos destinado para nuestra página. En este caso le voy a decir subir archivos, seleccionar archivos. Este es un logo que es en formato PNG con el fondo transparente. Yo en un video tutorial anterior expliqué cómo exportar desde Adobe Illustrator una imagen con el fondo transparente. Recuerden que para web debemos utilizar imágenes con una resolución no mayor a 72 píxeles por pulgada. Le digo elige imagen y le digo publicar. Igual él me lo muestra en tiempo real, pero si yo quiero me voy al sitio, tras guardar y le digo actualizar. Me devuelvo con esta flecha le voy a decir página de inicio y aquí donde dice slider de ejemplo le voy a decir meta slider home ahí está el slider que hemos creado y le doy publicar y mantenemos este, eh, esta casilla activada estirar slider de la página de inicio ya que nuestro tema lo tenemos configurado para que ocupe todo el ancho de la pantalla observen que nuestro slider tiene estas casillas acá que son visualmente poco agradables, lo que voy a hacer es devolverme salirme de ajustes de tema y me voy a Meta slider y desde acá donde dice navegación le voy a decir que me oculte la navegación ahí está y le voy a decir guardar tras hacer esto ya esas casillas feas ya desaparecen y al actualizar observen que ya me aparece el logo y el slider ya en el sitio como tal ahí está vamos a ingresar otra vez a apariencia y en temas personalizar vamos a personalizar otra vez el, eh, otro aspecto del, del tema el tema como tal trae unos widgets que se colocan en esta parte derecha del tema cada vez que entramos a una página salen los vamos a quitar ya que queremos un diseño limpio en este caso en este caso estamos haciendo una página web corporativa y la verdad esto hace un poco de ruido visual para ello nos vamos a widgets desde la personalización del sitio y acá en barra lateral lo que hacemos es meternos en cada uno de ellos lo empezamos a quitar uno por uno y le decimos publicar luego de esto actualizamos el sitio y ahí está. Vemos que ya el sitio cada vez está más limpio. Este tema trae este texto en el, en el encabezado. Lo vamos a quitar también. Nos devolvemos. Y desde ajustes de tema. Apartado logo. Texto de cabecera. Simplemente lo eliminamos. Publicar si quieren podemos ir actualizando el sitio ahí está y ya quedó eliminado para quitar esta barra de escritorio nos va a salir siempre que estemos logueados como administrador a veces des es desagradable verla para ello simplemente lo que vamos a hacer es cerrar acá y le voy a decir desde acá arriba en mi usuario editar mi perfil Y voy a desactivar esta casilla que dice mostrar la barra de herramientas al ver el sitio. Simplemente actualizo el perfil. Actualizo el sitio y ahí está. Ahora en el quinto paso lo que vamos a hacer es activar la página de inicio que trae el tema por defecto. Para ello nos vamos al administrador. Le digo apariencia. Homepage. En Homepage simplemente muevo este controlador a ON y le digo Salvar Homepage, Save Homepage. Ahí está. Y ya aparece. Ahora simplemente es cuestión de personalizar. Lo que haré primero que todo es remover esta columna que contiene unos widgets que no vamos a utilizar, le voy a decir borrar eh, fila que si sí estoy seguro y le digo guardar luego de eso lo que vamos a hacer es empezar a utilizar estos iconos circulares que son unos widgets los cuales uno puede insertar desde Add Widget. en este caso voy a eliminar los que ya trae para que aprendan cómo hacerlo simplemente le digo Add Widget y le digo icono circular le voy a decir duplicar y duplicate para colocarlo acá y ahí está. A cada uno de estos iconos circulares les vamos a, a, a colocar información. Vamos a empezar por este icono circular. A este icono circular lo que vamos a hacer es colocarle el título de contacto, ya que aquí va a ir el formulario de contacto. Para ello simplemente lo que hago es elegir un icono que yo quiera esta lista. Voy a elegir uno relacionado con Mail, ya que está en, en inglés. Recuerden que esto hace parte del tema. Recuerden los primeros plugins que instalamos con referentes a Site Origin, plugins. Esto tiene, tiene que ver con ello entonces. Para que lo tengan en cuenta vamos a buscar acá nuestro icono. Digámosle May Reply All, le voy a decir que esté en la parte superior el icono y que sea mediano y le voy a decir Hecho. Voy a guardar la página principal y ahí está, Contacto. Para insertar el formulario de contacto en este widget, simplemente lo que voy a hacer es irme a Contacto, Formularios de Contacto, y aquí es donde se encuentra el formulario de contacto por defecto que trae contact 7 que es el plugin que hemos instalado desde un principio aquí hay un shortcode, simplemente selecciono el shortcode lo copio y me devuelvo apariencia a la página principal y desde acá voy a añadir un widget para insertar el shortcode este que voy a buscar se llama texto, texto arbitrario si me aparece abajo simplemente lo arrastro la ventaja de trabajar con estos paneles es que es, es soltar y arrastrar me meto en el, en el texto arbitrario le puedo decir html o visual como quiera lo pego y le digo don hecho actualizar o salvar el homepage actualizo la página principal y ahí ya me aparece el formulario de contacto ahí está para yo saber si este formulario de contacto realmente funciona voy a abrir el correo electrónico de abrir el correo electrónico del rincón gráfico ya que fue el correo electrónico que yo creé para o que yo coloqué en el momento de la instalación del wordpress entonces voy a llenar algunos datos y le digo enviar nos avisa que el mensaje ha sido enviado y yo desde acá puedo mirar y ahí está el formulario de contacto es decir que funciona sin ningún problema luego de haber instalado nuestro formulario de contacto acá en el icono circular voy a meter a este apartado de atributos y acá donde dice Identificación del widget. Simplemente lo voy, a lo voy a colocar la palabra contacto, ya que vamos a crear más adelante un un link de ancla para que me lleve a este a este punto como tal de la página y le digo guardar. ahora lo que vamos a hacer en este otro eh, icono circular vamos a configurarlo también le voy a decir superior que sea mediano y desde acá voy a buscar uno relacionado con, con mapa con ubicación le vamos a colocar map marker o mapa o marca de mapa o indicador de, de mapa le digo guardar actualizo el sitio y ahí está qué voy a hacer ahora, le voy a insertar un mapa desde google maps como estamos haciendo una página web corporativa de una empresa ficticia de carga de carga aérea entonces voy a colocar, voy a insertar el mapa del aeropuerto internacional El Dorado que es el aeropuerto de Bogotá simplemente lo selecciono, le digo compartir, incorporar mapa, en mapa coloco copio este iframe cierro acá y voy a añadir un widget que se llama HTML personalizado. Si nos sale aquí, pues lo arrastramos. Se puede hacer sin problema. Y pego acá el mapa. Le digo hecho. Le digo guardar. Voy a actualizar el home. De pronto se demora un poquito. ahí está el mapa, como tal lo pueden hacer sin, sin ningún problema ahora acá en este otro icono circular lo que vamos a hacer es colocar un icono de, de teléfono mediano y acá en texto que voy a colocar voy a colocar estos teléfonos pero observen algo esto es un código realmente fácil de hacer esto me indica que es un encabezado de, de un, un encabezado 4 es decir que no es muy grande y entre la apertura y el cierre de la etiqueta colocó un teléfono luego colocó una etiqueta de break es decir de, de espacio hacia abajo lo mismo encabezado 4 ahí está y el break y el cierre de la etiqueta de break al final ahí está simplemente le digo guardar guardar página y ahí está, para que esto no se vea tan simple yo lo que voy a hacer es decirle acá Add Widget y vamos a colocarle una imagen vamos a decir Site Origin Image la vamos a colocar acá Choose Media vamos a subir un archivo que ya tengo preparado imagen que se llama operadora set media le podemos decir que se alinea al centro y le decimos hecho salvar y ahí está entonces como ya ven de manera fácil hemos configurado nuestro sitio la página principal de nuestro sitio y ahora vamos a modificar este widget de encabezamiento para insertarlo se puede hacer también desde acá ahí está y simplemente lo que vamos a hacer es colocar un texto lo que queramos y de esta manera nos ha quedado personalizada la página de inicio tras haber personalizado la página de inicio vamos a hacer el sexto paso que consiste en configurar el menú principal de nuestro sitio web para ello nos vamos a apariencia y desde acá le decimos menús y en menús vamos a borrar este link que dice homepage este que dice sample page a este home page le vamos a colocar inicio o home como quieran y desde acá le vamos a decir menú principal le vamos a decir crear menú y luego de eso nos aparecen estas opciones le vamos a decir menú principal para que quede como el menú principal y añadir automáticamente nuevas páginas de nivel superior a este menú. Recuerden que cuando estábamos configurando nuestra página principal en el formulario de contacto voy a volver a la página principal desde apariencia, homepage Recuerden que cuando yo coloqué el formulario de contacto en este icono circular, yo ingresé a atributos y donde le coloqué widget ID le puse contacto. Esto con el fin de crear un link de ancla. Para hacerlo me devuelvo al menú. Es muy simple, simplemente le digo enlaces personalizados. Voy a copiar la URL y le coloco slash almohadilla o hashtag contacto el mismo id de los atributos y acá le pongo aquí le coloco un texto de enlace contacto le digo añadir al menú le digo guardar menú actualizo y miremos si funciona, y está, funciona nuestro vínculo de ancla a la perfección y de esta manera hemos creado un vínculo de ancla a contacto y hemos configurado el menú para que quedase como menú principal luego de esto el séptimo paso vamos a aprender a crear páginas, para crear páginas simplemente nos vamos desde el administrador al menú al menú de herramientas al apartado páginas y le decimos añadir nueva desde acá simplemente le decimos qué nombre queremos que tenga nuestra página can título nuestra empresa y le digo publicar al publicar observen que automáticamente va a aparecer esta página en el menú ahí está nuestra empresa para, para ello podemos crear podemos irnos a la opción page builder para trabajar con bloques le vamos a decir add widget le voy a decir icono circular le vamos a decir desde acá vamos a elegir el el icono que queramos le vamos a decir mediano guardar actualizar y desde acá empezamos a a, a, a modificar y a crear nuestra página. Ahora vamos a añadir un, un widget que lo utilizamos en el Home, que lo conocimos en el Home el cual se llama encabezamiento Vantage desde acá le vamos a colocar al encabezamiento de esta manera estos bloques hacen que las páginas no queden tan planas que sean muy interesantes y ahora le vamos a añadir texto para añadirle texto simplemente vamos a crear vamos a añadir un widget que se llama site origin editor y vamos a abrir una página web que se las recomiendo mucho que es, es .loremipsum el cual es un ejemplo de texto simplemente es texto de relleno aquí, aquí se explica lo que es lo copiamos me voy acá al editor que hemos colocado y lo voy a pegar para eh, aplicar el estilo de texto del sitio. Simplemente voy a seleccionar todo. Voy a abrir acá para que me muestre más herramientas y le voy a decir borrar formatos. Ahí está. Simplemente le digo listo. Le digo actualizar. y ahí está el texto si quieren pues como manera de ejemplo lo hago se puede copiar y pegar este texto varias veces ahora nuestro editor que he colocado acá, voy a insertarle un par de imágenes, me voy a parar acá, le voy a decir añadir objeto, subir archivos y tengo esta imagen preparada, le voy a decir insertar en página y la selecciono y desde acá puedo decir hacia donde yo quiero que el texto le fluya. Me voy a parar acá, voy a insertarle otra imagen, subir archivos... una página relacionada con la aviación y le voy a decir que el texto lo alinea a la derecha si yo quiero puedo, co puedo copiar el texto y volverlo a pegar y ahí está y guardar como ven amigas y amigos es supremamente sencillo crear y editar páginas en, en Wordpress y acá tenemos una página totalmente funcional de manera fácil sin necesidad de utilizar programación y compatible con dispositivos móviles yo tengo en, en mi navegador en chrome tengo instalada esta extensión que es para probar los sitios web como si los estuviéramos viendo en un dispositivo móvil me lo muestra ahí está como ven funciona a la perfección para dispositivos móviles luego de haber aprendido a crear páginas para el contenido de nuestro sitio web vamos a hacer el noveno paso el cual consiste en eliminar el crédito del desarrollador del tema generalmente los temas de wordpress traen el crédito y un link que lleva a la página del desarrollador si nosotros le vamos a vender esa página a una empresa o a un cliente en la vida real no sería como muy profesional que esto estuviese acá más bien lo lógico es que aquí estuviera nuestra información como el crédito que usa el desarrollador del tema para ello nos vamos al administrador y desde el desde el apartado de apariencia en la barra izquierda de herramientas le decimos editor de temas acá en el editor de temas hay que tener mucho cuidado porque desde acá se edita el código directamente obviamente hay un código oculto pero el código del tema como tal está acá entonces hay que tener mucho cuidado en lo que se hace porque una, ma, una mala manipulación del código de alguna de las partes del, de la plantilla puede ocasionar que deje de funcionar aquí en la parte derecha aparecen las partes como tal de, de nuestro tema aparecen las partes, ahí están y acá en partes acá en parts vamos a buscar esta parte que se llama el footer que es el pie de la página ahí está y acá en, en, en footer.php al final nos aparece nos aparece la línea donde debemos cambiar las cosas para que aparezcan nuestros créditos esta url del fabricante del tema simplemente la vamos a reemplazar por la nuestra digamos por la de nuestra empresa en este caso voy a poner esta url simplemente se selecciona con cuidado y se pega y ya está acá donde dice site origin que es esta parte de acá es el nombre del vínculo simplemente acá ponemos el nombre de nuestra empresa en este caso pues voy a poner el rincón gráfico ahí está y observen que dice un tema como la página está traducida un en inglés lo voy a eliminar ahí está y acá donde dice tema o temen en, en inglés vamos a colocar desarrollado y potenciado por y simplemente bajo un poco y le digo actualizar archivo como les digo hay que tener cuidado con lo que se hace ya que si no sabemos bien código es mejor que no lo hagamos y ahí está digamos nos, nos quedó invertido digamos esto lo podemos cortar de acá y pegarlo donde estaba el A o el, el, el inglés y ahí ya está como les digo es cuestión de tener cuidado con, con las cosas y finalmente vamos a hacer el noveno paso. El noveno paso consiste en que vamos a personalizar el código de cascada o el estilo de cascada CSS del encabezado y del pie de la página. ¿Cómo se hace esto? Muy sencillo. Yo quiero colocar acá de fondo eh, un color degradado acá está para ello existen unos generadores en línea los cuales eh, se los recomiendo es este de acá arriba, en la descripción del video les dejo los vínculos puede ser cualquiera de, de estos dos voy a escoger este de acá arriba este es un generador en línea de estilos de cascada para ello yo puedo desde acá desde acá yo puedo seleccionar el color de inicio el inicio del degradado perdón el fin del degradado ahí está y desde acá puedo escoger el color inicial en valores RGB y el valor final también en, y el color final también en valor RGB y abajo a medida que yo, yo voy moviendo todos estos valores automáticamente se va cambiando el código de cascada generado para personalizar el código de cascada de este tema en particular para saber dónde lo debo colocar yo utilizo una herramienta gratuita una extensión que se llama Firebug es muy fácil de manejar en este caso simplemente se baja desde las extensiones de google y yo simplemente lo abro le doy inspeccionar y me paro sobre el área que yo quiero inspeccionar en este caso voy a empezar por el encabezado Y él en la parte, en la parte derecha me muestra, me muestra la clase de la etiqueta de, del estilo de cascada que sería este. Ahí está el fondo. Yo de hecho puedo hacer acá una prueba para corroborar que, corroborar que lo que estoy haciendo sí es correcto le doy escape para que vuelva a su color original y simplemente selecciono copio una cosa que hay que tener en cuenta es que los cambios que uno hace desde acá son simplemente de muestra, son de prueba para realizar el cambio como tal nos vamos a nuestro administrador y acá en apariencia buscamos este apartado que dice css personalizado ingresamos acá y pegamos el código de la página ahí está y vamos a elegir nuestro color como es algo relacionado con, con la aviación vamos a elegir un, un azul mismo acá y desde acá le damos el ángulo ahí está luego cogemos el código generado lo copiamos seleccionamos la línea y pegamos el código y le digo guardar actualizo y ahí está ahí ya quedó el color por ejemplo el color está ya demasiado azul el de, el de inicio lo podemos cambiar eh, las veces que, que nosotros queramos blanco, un poquito más blanco está igual ustedes pueden colocar los colores que quieran esto simplemente es un, una prueba y ahora vamos a personalizar el color del del footer para ello abro el firebox le doy clic acá para abrir el, el firebox en una ventana flotante o en un pop-up le digo inspeccionar y le doy clic acá perdón, se me fue, acá está y acá me muestra que es este color que se llama, esta división tiene este nombre vamos a hacer una prueba ahí está, es la correcta escape para para copiar el valor original y doy espacio acá Pego y vamos a buscar un color lo copiamos y acá en fondo lo reemplazamos lo guardamos actualizamos y ahí está ahora para finalizar el noveno paso y para darle el toque final a la página vamos a añadir unos widgets al al footer para ello nos vamos a apariencia y le decimos widgets y desde acá por ejemplo le voy a decir voy a decir que quiero agregarle navegación o un menú al pie de la página y le digo menú de navegación, pie de página le digo añadir widget desde acá elijo el menú principal, le doy guardar si yo actualizo ahí está vamos a añadir otro widget al, al footer en este caso vamos a añadirle un editor y desde acá desde el editor vamos a decirle añadir objeto multimedia y vamos a colocar el logo de la empresa ustedes quieren la pueden reducir manualmente, le vamos a decir alinear al centro, le doy guardar, vamos a ir mirando cómo queda y acá en el editor en la parte de abajo vamos a colocar los teléfonos y ahí está y finalmente para terminar le vamos a colocar otro widget el cual va a ser el de las redes sociales. Acá está Vantage Redes Sociales, pie de página. En este caso, pues, como es una página de prueba, simplemente voy a colocar hashtag. En las que quiero que aparezca y simplemente le vamos a decir guardar al darle actualizar nos aparecen ahí y ahora para finalizar vamos a colocar unos widgets en la cabecera de nuestro tema y busco las redes sociales le digo esas redes sociales le digo cabecera Y lo mismo, almohadilla. Almohadilla, aunque sea para que aparezca el icono de la red social. Y ahí están los iconos en la cabecera de nuestra plantilla. Bueno amigas y amigos del rincongráfico.com,